Está con el celular, está con los mensajes, con las llamadas. ¡Wow! ¡Cuántas actividades! ¡Qué inteligente es esta maestra! ¡Qué inteligente es este maestro! Pero, detengamos un poquito. ¡Qué inteligente! ¿Recuerdan ustedes lo que nos dijeron eh, eh, en nuestro centro de estudio o de manera cotidiana? ¿Qué es siendo inteligente? Vamos a darle una pequeña definición, ¿Sí? Si pueden por el chat, me pueden escribir ahí brevemente qué es para ustedes la inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? Una palabra, una línea, ¿sí? Espero sus comentarios. ¿Qué es ser inteligente para ustedes? Vamos a leer aquí. Uh -huh. Carmencita dice que la inteligencia es ser organizado. Lourdes me dice la inteligencia es una habilidad. Gracias, Lourdes. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿Algún otro comentario? ¿Qué es la inteligencia para ti? ¿Qué es ser inteligente? Todas estas actividades que está realizando aquí nuestra maestra, nuestro maestro, en esta figura, es porque es inteligente. Raquelita nos dice, es pensar es razonar. Gracias, Raquel. Perdón, perdón, perdón. Alguien nos está A ver, seguimos, seguimos, sí. Lo que pasa es que el audio un poquito nos falló y creo, ¿no? Bien, sigamos. Muy bien, todo lo que ustedes me acaban de mencionar, muy bien, vamos a agregarle algo más. Es una facultad, ¿sí? Nos dijeron por ahí, una facultad de la mente que permite aprender. Raquelito nos dijo, pensar, razonar, entender, tomar decisiones, formar una idea determinada en la realidad, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos decir, todos somos inteligentes. Muy bien, Esa maestra, ese maestro es inteligente, mira todas las actividades que salía y que desarrollaba. Perfecto. Pero... Vamos un poquito más. Y la inteligencia emocional. Entonces, si esta maestra es inteligente, es porque tiene inteligencia emocional. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Uh -huh. Guillermo. Sí, si tiene problemas con el audio en el chat, también puedo, puedo leer sus, sus comentarios. Muchas gracias. El audio de guía gustado. Es A ver, a ver. Ajá. Uh -huh. Creo que había una dificultad, ¿no? Ya está. Vamos a hacer. vamos a leer. Ajá. Miguel, Miguel Ángel lo dijo en la capacidad de reconocer nuestras emociones. Gracias, Miguel. Así es. Carmencita nos dice, reaccionar adecuadamente frente a las diversas situaciones. Miren esas dos palabritas, ¿eh? ojo, reaccionar, reconocer. Ajá. ¿Se acuerdan que hace un momento digo que la inteligencia es una capacidad de aprender a razonar? Ahora, con la inteligencia emocional vamos a reconocer, vamos a reaccionar ante estas emociones. Sí, si vamos a buscar la parte teórica, recordemos mucho que... Esta teoría fue dada por nuestros queridos amigos psicólogos eh, Peter Salovey y John Mayer, ¿no? Ellos ponen el nombre de inteligencia emocional y ellos nos dicen justamente que se trata de una habilidad para manejar estos sentimientos y emociones. Voy a aprender a manejar mis propias emociones y poder entender las emociones de los demás. Ambos. Lo que acabamos de ver, esta relación, esta unión de lo que hay dentro de mí y lo que puedo percibir y recibir de las emociones de los demás. ¿sí? Por ahí algo me está preguntando de Daniel Goleman. No nos hemos olvidado de él. Gracias a Daniel Goleman, ¿no? periodista que se encargó de publicar el trabajo de Peter Sado y de John Mayer sobre inteligencia emocional, pero también Goleman nos dio a conocer su trabajo, un trabajo posterior sobre la inteligencia social, que también tenemos mucho que agradecerle a él. ¿Ok? Sí, sí, sí, acá hay un mensajito. Uh -huh. Facultad de la mente que permite reconocer. Así es. Bien. Pero bien, ya que estamos de acuerdo, Canecita Lourdes y, y, y Raquelita nos acaba de decir, que es justamente este reconocimiento de las emociones, mis emociones con ¿no? ¿No? de los demás, está compuesto en nuestra inteligencia emocional de actitudes personales y actitudes sociales que muchas veces estamos dejando de lado. Y ahora, con esta situación de nuestro trabajo virtual, de nuestro el trabajo que estamos desarrollando a través de nuestras clases virtuales, las reuniones virtuales, como que nos cuesta, y yo sé que muchos extrañamos ese contacto con nuestros queridos alumnos, el conversar con ellos grupalmente, individualmente, eh, no poder estar con ellos en clase y escuchar esa lluvia o tormenta de ideas cuando los motivábamos y los lanzábamos una pregunta para, para la clase del día y ellos participaban, de verdad que sí se extraña, señora, es verdad, muchos colegas me manifestan esto. Entonces he empezado a sentir, voy a ponerme en el lugar de ustedes, he empezado a sentir que también necesito de estas clases presenciales. ¿No? Me decía una amiga Añoro, hasta suspiro este, Extraño su bulla Sus gritos de los chicos eh, ¿Qué tal Mari? Buenas tardes, bienvenida Entonces Nosotros podemos Empezar a trabajar en, Ya lo tenemos Pero volvamos a recordar Y trabajar lo siguiente Nuestro autoconocimiento ¿sí? Voy a empezar a reconocer amigos, colegas, empecemos a reconocer qué tipo de emoción estamos pasando. Estamos tristes, estamos alegres, estamos enojados, estamos a la expectativa, porque miren, ahora ya llegó la hora de las vacunas, ¿sí? 50, perdón, 60, 50, 40, 30, todas las edades, eh, no voy a preguntar edades, no se preocupen, pero ya nos estamos vacunando y estamos en esa expectativa de que vamos a regresar a nuestras clases presenciales y vamos a volver con los chicos, pero mientras tanto necesito saber qué me está pasando, porque de repente hay días que amanezco un poco triste, no quiero ir a dictar la clase, eh, o los chicos no van a ingresar, eh, ¿por qué me estoy de repente enojada? Voy a empezar a conocer cómo voy a enfrentar las diferentes situaciones y, las nue y los nuevos obstáculos que en este momento se me están presentando por la situación de la pandemia. ¿no? Entonces, yo misma autoconocimiento, hago mi lista de qué, de cómo estoy manejando y qué emociones vivo en cada momento. Antes de mi clase, durante mi clase y después de mi clase, ¿no? Autoregulación. Trabajar Regular, organizar mis emociones, mis actividades, mis tareas urgentes, mis tareas importantes. ¿Sí? Manejo mío. La motivación bien es cierto, teóricamente lo podemos repetir como la fuerza interna que nos empuja a realizar algo, pues esta motivación, esta energía que yo tengo, me va a ayudar a manejar y controlar estas emociones a poder llevarlas, ordenarlas y no tiene nada de malo el día que tenga que llorar, el día que tenga que reír, no tiene nada de malo que yo pueda reconocer y, y, y sentir la emoción que en ese momento se me suscita. También tengamos en cuenta la empatía. Sí, perfecto. Entiendo que mi alumno no pudo hacer la tarea porque se colgó el sistema, porque de repente en su casa en ese momento su familia está con COVID, o porque perdieron el trabajo, pero también necesito que piensen en mí, me dijeron muchos, muchos colegas, ¿no? Pónganse también en mi lugar, Ana, me dicen, empatía, sí, vamos a empezar a ponernos en el lugar de todos. Entonces por eso quisimos hacer esta, esta charla, esta conferencia de inteligencia emocional, de salud emocional, porque nos ponemos en su lugar, amigos maestra, maestro, nos ponemos en su lugar y queremos también entenderlos a ustedes y darles de repente eh, algunos tips y también ahora, dentro de un momento, conversar con cada uno de ustedes que nos puedan decir de qué manera seguir trabajando en mi salud emocional. ¿no? Mis habilidades sociales sigo siendo maestro, maestra líder, sigo, a pesar de que es virtualmente, sigo manejando el trabajar en equipo, sigo eh, formando este, a mis este, alumnos en valores, en conocimientos, ¿verdad? Muy bien. Voy a lanzar esta palabrita, ¿sí? Igual, por audio o por chat me dicen, ¿qué se les viene a la cabecita? ¿Qué se les viene a la mente la primera que se les venga cuando les digo salud? en sus comentarios si les digo salud bienestar total perfecto estar bien de salud me dice carmencita qué más qué más qué más se les, se les viene a, a, a su cabecita cuando les digo salud equilibrio Por supuesto, Mari, invita a brindar, ¿no? así así. <risa> dice. Salud, salud, salud. salud, Mari, salud. Qué linda. Muy bien, sigan, sigan. Muy bien, a ver, seguimos. Si vamos a buscarle eh, la definición, podemos decir que la salud es un estado, dice, de completo bienestar. O sea, yo me siento bien de manera física de manera mental y de manera social, ¿no? Y no solamente en la ausencia de las afecciones o enfermedades, o sea, no es que este, me duele un brazo, me duele ya la rodilla, ¿no? Sino que tengo que estar bien, como decíamos hace un momento, de manera física, de manera mental y de manera social, mi grupo con los demás, ¿No? ¿Y qué son las emociones? Ya que hemos estado mencionando desde hace un momento, mi emoción, las emociones, reconocer las emociones, mis propias emociones. ¿Qué son las emociones? Podemos decir que las emociones son las reacciones, ¿no? ahí les voy a dejar esta este pequeña definición, reacciones afectivas inmediatas, de poca intensidad y corta duración. Se refiere a los estados anímicos, que se reflejan en conductas externas e internas. ¿No? Entonces, estas reacciones son de varios tipos. Les decía hace un momento que empecemos a reconocerlas, empecemos a, a decir tengo derecho a reaccionar de esa manera o, o a manifestar mi reacción si estoy alegre, si estoy triste, si estoy enojado, ¿no? Este, si, así es, si tengo temor, si tengo miedo, muy bien. Muy bien, pero si yo uno estas dos palabritas, el salud, perdón, la palabra salud y la palabra emociones, nuestros amigos de la Organización Mundial de la Salud nos dijeron que es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Ojo con eso. Entonces, si tú te das cuenta de su, tus propias aptitudes las que mencionamos hace un momento, ¿no? Empatía, habilidades sociales, autoregulación, autoconocimiento, la motivación, etcétera, etcétera. Tú vas a poder afrontar las presiones normales de la vida, estas situaciones, estos oleajes que en este momento vamos a estar viviendo, ¿no? Que decimos a veces, a veces siento que la maría me llevó alta, me llevó abajo. Entonces, si tú reconoces y te das cuenta de tus propias actitudes, vas a poder afrontar estas presiones vas a poder trabajar, vas a poder producir de manera fructífera y vas a poder ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Yo sé, amigos, que desde que empezó la pandemia, muchos de ustedes, y, y se los agradecemos, aplaudimos la labor de docente de ahora mi familia son docentes, mi mamá, mis tíos, y sé que no es fácil en este momento la labor que ustedes están desarrollando. Nuestra gratitud para ustedes, de verdad, por ese trabajo. Y las estrategias, las nuevas estrategias que ustedes han tenido que sacar para que sus alumnos puedan seguir escuchando clases, aprendiendo, desarrollándose, adquiriendo nuevos conocimientos. Gracias, maestros. Gracias, de verdad. Por, por haber eh, logrado de verdad, ustedes no han puesto un granito de arena ustedes están poniendo muchísimos granitos de arena y aquí nos lo demuestran no que están pudiendo enfrentar pero sé que hay momentos en el que dicen ya no puedo sé que hay momentos en el que dicen basta, ya tengo bastante por pensar no y de repente por algún momento se les ha venido así el cerebro de un maestro por las noches ¿cuántos de ustedes terminó su cerebro así sobre un libro y empezaron con todas las ideas a tengo que terminar la planificación para mañana ojalá que no se caiga el internet durante la clase en línea tres niños aún no me envían sus tareas Ojalá paguen antes del viernes, ¿no? Y si me preparo otro café. Mañana comenzamos con las multiplicaciones. Tengo mucho sueño, pero no puedo dormir. Terminamos cantando. ¿Y si hacemos un muñeco? <risa> Tenemos tantas ideas, maestros, es verdad. Que a veces nuestro cerebro... Y a veces decimos con una frase que yo... Mi cerebro está cansado. Tengo adormecido el cerebro. Ese cansancio emocional de todas las tareas y actividades que nos estamos cargando. Miren, han pensado por todo, hasta porque el internet se cayó que de repente la red social, no es culpa de ustedes, las redes sociales a veces este, nos han fallado, no ha habido internet, se ha ido a la luz, nos ha pasado muchas veces, pero también es parte de la preocupación de ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos tips? que ustedes también nos pueden dar. Hoy vamos a compartir esto. ¿De qué manera puedo yo manejar mi salud, mejorar mi salud emocional? Conversando con varias amigas, amigos, colegas, maestros, maestras, pudimos hacer esta recopilación. Y nos sugirieron, uno, respeto. ¿Por qué? El trabajo de ustedes, muchos, eh, hace un momento Julio nos mencionaba, tenemos amigas maestras que están en clase de una de la tarde a seis de la tarde, ¿no? Y a veces no les podemos llamar ni por celular o ellas no pueden enviar ningún chat porque están en su clase. Pues así como usted ha programado su clase, no responda mensajes o correos que estén en su hora de descanso. Exija respeto. Usted tiene derecho a su espacio, a sus minutos de espacio, a sus minutos de privacidad. Esos minutos que usted ha separado, así sea una hora, 30 minutos, pues de ese su momento para usted también. He visto casos, he, he conversado con una maestra que la alumna le decía, pero yo le mandé mi tarea a las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana le decía, pero profesora, yo se lo mandé. ¿Cuándo? ¿A qué hora? A las 2 de la mañana. Y la maestra solo sonrió. También usted tiene derecho a dormir, a descansar. Pues entonces vamos a manifestar de manera clara su forma de trabajo con todos. Los directores, sus colegas, los padres de familia, no solamente con los estudiantes. A todos hay que manifestarles el horario de trabajo y el momento que es su descanso, sus minutos, para usted, para que pueda darse ese espacio. Siguiente, hábitos. Establezca sus horarios para comer, para dormir, para descansar, y también para trabajar. Hace un momento, usted, veíamos con usted, que, Sí, tenemos un horario de trabajo, es ¿cierto? Del, del, del colegio, de la universidad, de los institutos. Hay varios colegas que están aquí presentes. Pero también usted tiene un horario para comer, para poder dormir, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese, eh, vamos a habituarnos a cómo organizar esa, esa actividad. Siguiente, tu lugar de trabajo. Con eso de la pandemia, es verdad, a muchos nos sorprendió. Tuvimos que convertir nuestra habitación en nuestro, nuestra esquina de biblioteca, nuestra pequeña esquinita de, de, de escritorio, ¿no? Y teníamos que adaptar nuestro pequeño salón de clase de repente para dictar ahí las clases virtuales, poner nuestra pizarra en una esquinita, ¿verdad? Hasta que trabajemos con lo de Blackboard Zoom y todo lo demás. Pero ahora, ya establecida la situación, usted va a escoger, va a ubicar su lugar de espacio, porque tenga un espacio siempre cómodo, ordenado, con su material a la mano, ¿no? Evite trabajar en la cama o el comedor, es cierto, si bien es cierto, a la mesa del comedor es más grande, es más amplio, pero a veces nuestros familiares, hijos eh, pueden pasar por ahí. Este, profesores que se les ha movido el enchufe y se fue todo el sistema, o hacían muy a los pequeños, ¿no? Pidiendo su, su desayuno, su almuerzo. Entonces, organicémonos, tengamos nuestro lugar, nuestro lugar de trabajo, nuestra pequeña oficinita. Muchos ya lo han establecido, así es que vamos a, a organizar. No, no estamos cómodos, lo principal es esto: su comodidad. Tiempo. Para ti, y este es uno de los más importantes, me decía una colega, para mí mis 15 minutos, ¿no? Míos. Apago el celular, cierro la puerta, si toques la puerta, eh, la ventana, etcétera, etcétera. Esos 15 minutos son para mí. Entonces, despierte usted de repente 15 minutos antes que todos en casa y dedique ese tiempo para usted. Disfrute bebiendo su café favorito, escuchando su música favorita, o haciendo algo que usted disfrute, una actividad que se haya ejercicios de repente, hay una, una pequeña caminata a la cuadra, el ir a comprar pan en la, siguiente, en la siguiente cuadra, esa caminata bonita, despacio. Si a usted le gusta salir, hay personas que les gusta con la lluvia, con la llavizna, Quiere usted salir, hágalo, disfrútelo, es un momento. Así sea, 15 minutos es para usted. Otro, el sentido del humor. Muchas personas, no se trata acá de que, uy, ahora tengo que aprender a contar chistes, ¿no? Para, para que me digan que tengo sentido del humor. No. Se trata, quizá, de ver la, la vida de una manera positiva, ¿sí? Relacionarnos mejor con los demás, ayudarnos a mantener una buena salud física, salud mental. Además que eso va a facilitar el aprendizaje de nuestros, de nuestros alumnos. ¿no? Entonces, aunque no lo crean, hasta de las cosas negativas podemos sacar lo positivo. Entonces, busque ese sentido del humor a las diferentes actividades, a las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Recordemos otra cosita también que quiero agregar ahí. Cada cosa que nos pasa, positivo o negativo, es una lección de vida. No lo olviden. Optimismo. Seamos optimistas. Sí, ahorita me van a decir que estoy haciendo publicidad a un canal de televisión. No, no, no, no. El optimismo es tener una actitud positiva frente a las diferentes situaciones que se presentan. ¿Sí? Hace un momento le decía, hasta de lo negativo podemos sacar cosas positivas. Siguiente. La vitalidad, ¿no? Es una energía positiva. Esa vitalidad, esa energía interna que nos va a permitir llevar a cabo nuestros objetivos con entusiasmo. A seguir con lo planificado, nuestras metas establecidas. ¿Qué es lo que yo planifique? ¿Lo que organicé? Bueno, esto lo voy a saber. Y para eso no bajemos la guardia. Sigamos con esa energía para que podamos llegar a a esta meta que nos hemos planificado. Bien. Por ahí alguien envió esta, esta figura y me dice, mira Ana, ¿te parece bien que los requisitos para ser docente sean tener una memoria de elefante? Ah, Una paciencia de ángel. Un corazón del tamaño del sol. Ojos por todos lados de la cabeza, a lo medusa, ¿no? <ríe> un filtro nasal, ocho brazos como un pulpo, piernas resistentes, una vejiga de cinco litros y un sistema inmunológico de alto grado. Aún así, dicen que es fácil esta profesión. Lindos requisitos. <ríe> Vamos a ver por ahí seguro algunos otros requisitos más, ¿verdad? Me gustó mucho este, esta imagen también. Eh, muchos deben haber escuchado de Yoko Kenji, eh, Si no me falla la memoria, ecuatoriano. Eh, este, en sus charlas uh, motivacionales, él nos habla siempre de, de, de liderazgo, de trabajo en equipo, de cómo ser jefes, de ¿no? coach. Y él nos dice, un profesor califica resultados, pero un maestro aplaude el esfuerzo y la superación de cada individuo. Qué bonito, ¿verdad? Que sí me gustó mucho esa frase. Un profesor califica resultados, pero un maestro aplaude el esfuerzo y la superación de cada individuo. El mundo no está hecho de cifras, sino de personas. Y eso es lo que ustedes, gracias maestro, gracias maestra, todos los días están formando personas. ¿No? Muchas gracias por los valores que los inculcan y los conocimientos. Bien, quería poner este, esta frase bonita, me gustó muchísimo, espero, espero que ustedes también este, les agrade. Dice, la risa es como los limpiaparabrisas, nos permiten avanzar aunque no se detenga la lluvia. La risa es como los limpiaparabrisas. Nos permiten avanzar, aunque no se detenga la lluvia. Linda, de verdad que sí. Me gustó muchísimo. Ahí está bien. C, c, c. El audio está... A ver. Bien. A la espera de sus, de sus comentarios. Vamos a ver si el audio acá no nos falla. Muy bien. A ver, comentarios entonces, nos vamos a Tarapoto, Perú, a Ciudad de las Palmeras. Sí, vamos a ver, allá se encuentra nuestra amiga, colega y maestra de maestras, Marilisa Vázquez Arce. Eh, Marilisa, muy buenas tardes, antes de ir a San Miguel. Qué gusto ver tu sí. comentario a esta hora de la tarde. Te escuchamos. Adelante, Marilisa. Bien. Bien, maestro Julio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias a la presencia también de la expositora del, del taller y a la presencia también de los asiduos maestros que se dan cita todos los días, todos los jueves, a esta a este ciclo de conferencias importantes no saludos también a todos los maestros que se encuentran eh, integrantes de la empresa darmon enterprise bien esto acá nosotros estamos hemos difundido la invitación a varias personas varias instituciones y esto y qué bien que han se han dado cita para aprender el día de hoy sobre este interesante tema la inteligencia emocional en, y cómo ¿Cómo llevarla a cabo siendo maestro? ¿no? ¿Cómo tener inteligencia emocional siendo maestros? Y de verdad que es muy interesante. La, la psicóloga nos ha mencionado cosas muy puntuales que realmente van con nuestra, con nuestra realidad. Muchas veces nos sentimos muy abrumados por el trabajo y es que a veces no, no, no nos organizamos, ¿no? Hay que dar un tiempo para nosotros, ella tiene mucha razón cuando indica que también hay que manejar el sentido de humor, hay que tener vitalidad y bueno, es importante que cuidemos nuestra salud, ¿no? Basada siempre o en forma muy... Muy prioritaria tener en cuenta el respeto, ¿no? El respeto a nuestro trabajo, a nuestra, a nuestra forma, a nuestro ritmo de, de, a, o a nuestra exigencia laboral. En fin, es muy importante demostrar que los demás también son importantes y que también deben respetar nuestras actividades, no muy bien muchas gracias maestro y hasta el sería todo por el momento y después voy a esto formular algunas preguntas a la exposición gracias. muchas gracias sí sí a usted maestra Luisa, nos vamos y dejamos la ciudad de las palmeras allá en la región San Martín el norte oriente peruano y nos vamos al distrito de San Miguel sí allá se encuentra nuestro amigo y colega el profesor Guillermo Ortiz y Rojas eh, su comentario respecto a este tema de la salud mental, cómo cuidarla desde nuestra posición de maestros. Adelante, maestro Guillermo, lo escuchamos. Gracias, Julio. Muchas gracias y mis felicitaciones a la profesora Ana Minaya. Sí, es una de las competencias vitales para este siglo XXI. Necesitamos trabajar mucho la actitud, en el campo real de nuestra sociedad, a veces parecemos luz de bengala. Iniciamos una tarea con mucho entusiasmo, pero luego lo vamos apagando. Y necesitamos crear confianza, generarlo. Y para eso hay que cambiar de actitud. Y precisamente es lo que buscan los padres de familia, los alumnos, y si tuviéramos un negocio, hasta pagarían por eso por la alegría, por el entusiasmo, porque los conquistamos. Nuestros niños necesitan amor, nuestra sociedad también. Por lo tanto, hay que trabajar la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. Nuestros niños aprenden mejor si nosotros le aplicamos alegría, entusiasmo, vitalidad y generamos una cultura que le dé vida a la vida. Gracias Julito. Gracias también a usted maestro Guillermo Ortiz, eh, tenemos el placer y el gusto también de contar esta sala con otra destacada pedagoga, magíster en su especialidad, allá en la ciudad de Las Palmeras, en el distrito de Morales. Nos referimos a la profesora Yadira Milagros Tello, con quien tuvimos la oportunidad de conversar personalmente hace algunos días y justo conversar, decíamos, justo dialogar sobre la necesidad del manejo eh, adecuado de las emociones y eh, cómo esto impacta en la labor, en la tarea cotidiana, eh, respecto del de, eh, manejo de las situaciones tanto académicas, tanto eh, de índole personal, laboral propiamente dicho, y todo lo que implica esta tarea y esta responsabilidad, de enseñar a distancia. Y si la maestra Yadira está ahí en sintonía, ya en la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, Perú, bueno, el micrófono para usted para algún comentario a esta hora de la tarde aquí en Educación Sin Fronteras. Sí, y gracias por supuesto a todos quienes están conectados con nosotros. Maestra Yadira, maestra eh, Ma Yadira Milagro Tello. Abrimos micrófonos en estos momentos para quien desee hacer algún comentario, quien desee dar alguna opinión. También, por supuesto, siempre en este espíritu de compartir, en este espíritu de integración que viene realizando hace más de un año aquí en año. Ya nos vamos por el año, año, abril, mayo, junio, julio, año, tres meses que nos mantenemos en el aire. Bien, ¿alguien, alguno de ustedes, algún comentario? El micrófono abierto o el comentario también a través de Zoom. Estamos recibiendo las felicitaciones a través del chat para la maestra Ana Alba Minaya. Gracias entonces a, a quienes están eh, conectados con nosotros. Gracias Carmen González, gracias Marilisa, gracias eh, también a eh, todos nuestros colegas, gracias a Miguel Ángel Gómez. Reiteramos entonces, abrimos micrófonos, eh, para cualquier otro comentario a esta hora de la tarde muy bien sí, micrófonos abiertos micrófonos abiertos con toda confianza podemos intercambiar opiniones, intercambiar inquietudes a esta hora de la tarde sí, claro, adelante micrófonos abiertos adelante está Lourdes Está también Carmen González, está Yadira. Adelante entonces, amigos y amigas, la alternativa para ustedes. Gracias, Ricardo. Felicitaciones para mi querida amiga Anita, nos dice eh, Carmen González. Gracias a usted. Miguel Ángel, también creo, dice el profesor Miguel Ángel Gómez, que es importante tomar conciencia eh, en nuestro autocuidado. Sí, claro, Juan, qué importante es el tema del autocuidado, el tema de eh, hasta la misma presentación personal, la misma eh, inquietud y responsabilidad por eh, mostrar eh, imagen a través, en estos casos, de las pantallas de nuestros eh, sistemas de comunicación. Gracias a usted, gracias a Leo también, muy bonita exposición, felicitaciones a la psicóloga Amelba Alba Minaya. Gracias por las felicitaciones. Claro, el tema vamos a seguir trabajando nosotros. En. Este espacio de las conferencias semanales nació hace eh, año y tres, cuatro meses, van a ser ya justamente desarrollando el tema de cómo gestionar la, la salud mental eh, con el doctor Jorge manrique que recuerdo yo mucho, doctor Boris Darbo, en el Centro Empresarial Almirante, en el distrito de Lince. Eh, justamente en febrero del año 2020, del año pasado, eso fue el inicio de las actividades que eh, habíamos programado antes de pandemia y que iniciáramos en colegios, tanto en El Salvador, San Juan de las Flores, desde Los Olivos y en Rímac con nuestra amiga Rebeca Sumire, recordamos nosotros muy bien, en los meses de enero y, eh, perdón, febrero y marzo, del año pasado hasta que iniciáramos la pandemia el lunes 16 de marzo del año pasado. Bien, entonces, eh, gracias eh, por los aportes, por los comentarios y por los saludos. Vamos a aprovechar aquí que tenemos en sala a eh, nuestro presidente y fundador, el doctor Boris Darman, a quien cedemos el uso de la palabra, pues él tiene también importante información a esta hora de la tarde a todos nuestros amigos y colegas en el Perú y en el mundo. Adelante, doctor Boris Dermond. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Adelante. Julio, muy buenas tardes para todos los que asistieron en esta, en esta tarde. Para nosotros realmente es un honor poder contar con la presencia de los docentes y las personas que todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde toman su tiempo para poder aprender. ¿Por qué nos gozamos en que ustedes puedan venir a nuestro programa? Porque nuestro programa tiene un objetivo específico, hacer pedagogía en tiempos difíciles creo que de algún modo educación sin fronteras significa más que simplemente el hecho de pasar las fronteras geográficas de nuestros países educación sin fronteras procura pasar las fronteras del concepto del conocimiento las fronteras de la ignorancia las fronteras del paradigma las, las fronteras donde muchos de nosotros nos hemos quedado, ya sea porque de algún modo nos hemos cerrado al, al tiempo en que vivimos o a las circunstancias que eh, de alguna manera nos, has, nos han encarcelado un significado o un tipo de tiempo o, o pensamiento en el cual educación quiere hacer que nosotros podamos alimentarnos o retroalimentarnos de algún modo para poder lograr lo que requiere el tiempo en que vivimos. Por eso en este espacio me gustaría, con la venia de nuestro director, el señor Julio García del Mazo, ocupar solamente unos minutos para que los que estamos aquí repotenciemos educación sin fronteras. Y cuando digo, digo la palabra repotenciar, creo que más de uno de nosotros hemos recibido durante este casi año y medio la bendición de recibir orientación de personalidades, de profesionales de calidad, con el esfuerzo denodado, sin costo alguno, de Darmon Enterprises y Educación Sin Fronteras. El tiempo, la dedicación de nuestro director Julio García del Mazo, debemos resaltarlo de la, en la medida en que de hoy en adelante nos gustaría hacer que este programa se convierta en la puerta abierta para romper la ignorancia, el statu quo del corazón y la mente de nuestros profesionales dedicados a la educación. Por esa razón, yo quise tomarme este tiempo para ofrecer, más que una oferta a las personas que nos escuchan, ofrecerles un espacio para que ustedes sean parte de, nuestra, de nuestro programa. ¿De qué manera? Darmon Enterprises es una institución de servicio, es una institución que nace con el deseo de llegar a las comunidades. Cuando este servidor toma la iniciativa en el año 2010 de formar Darmon Enterprises, teníamos mucho trabajo en las municipalidades, en las comunidades, en diferentes lugares del Perú y también en diferentes lugares de Latinoamérica. La pregunta que yo me hacía es, ¿cómo podemos hacer para que no sea solamente yo, sino otras personas se unan a nuestro equipo. Y gracias a Dios, durante aproximadamente estos últimos 10 o 11 años, este servidor pudo desarrollar una cantidad de capacitaciones y orientaciones a través del instituto, a través de Darwin Enterprises, en diferentes lugares del Perú y el mundo. Con la venia de aquellas personas que nos conocen, con la venia y, y el apoyo de las instituciones y autoridades de cada, de cada región, hemos logrado hacer aprendizajes en, neuro, en neurociencia, talleres de emprendimiento, terapia familiar, desarrollo personal, eh, desarrollamos el talento humano, trabajamos en el liderazgo comunitario en algunos lugares donde ni siquiera había un serenazgo, un policía, llegamos a educar a la comunidad para que ellos pudieran protegerse del, de la delincuencia y otros campos de acción. Esto ha tomado arraigo a través del tiempo, de tal modo que dijimos, vamos a involucrar más personas. Pero cuando vino la pandemia, parecía que nuestro objetivo, nuestra visión, se veía trunca. Pero nos sentamos, conversamos, y Dios nos pone en el camino a las personas que necesitamos para poder seguir sirviendo. Y ahí apareció el profesor Guillermo Ortiz, Apareció el otro profesor García, aparecieron otros profesores, pero sobre todo apareció un amigo, hermano, que dedica su tiempo a este, a este derrotero, que solo tiene la satisfacción de recibir un gracias, una felicitación. Hoy yo quiero, siendo una fecha oportuna en la que se están abriendo las escuelas, las instituciones... Las ciudades, las instituciones están dando paso a que podamos llegar a ellas. Me gustaría hacer que cada uno de ustedes, los 13 que estamos aquí, no sé si es un número eh, cabalístico o no sé si está aquí el famoso Francisco, Francisco Pizarro, ¿verdad? Y hace una línea y dice, a ver, los 13 de la Isla del Gallo, comencemos pues a hacer algo diferente. Comencemos a romper nuestros propios esquemas y convirtámonos en esos, en esos personajes que le dan a la comunidad la garantía de que están recibiendo la capacitación que realmente ellos esperaban. Y voy a invitar y los voy a nombrar quizás uno por uno, Julio García, Boris Darmon, Guillermo Ortiz, Ana Alba, Carmen González, eh, Erli, Leo, Lourdes... María Luisa, Miguel, ¿Quién más está con nosotros? Nancy, Ricardo, Yadira, todos los que están aquí y los que no están, quiero hacer algo que de repente ojalá suceda este matrimonio múltiple donde no hay esposo ni esposa sino una familia, donde juntos nos unimos para comenzar a organizar esta educación que todos queremos con la venia y la dirección de nuestro querido amigo Julio García del Mazo. Ni siquiera puse su nombre porque todo el mundo ya lo conoce, más conocido que el ajo en la sopa y en el caldo. ¿No es cierto? Así que él dirige nuestro proyecto Educación Sin Fronteras, que es el programa de todos los jueves a las 13 la, y 30 de la tarde. Él coordina la radio Sin Fronteras, que tenemos en el streaming. Él es quien nos ayuda a coordinar los proyectos de Darmon Enterprises y del Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching. Pero nosotros no queremos trabajar solos. Nos reunimos justamente hace dos días atrás y nos propusimos, con los que estén, comprometerlos a ustedes, juntamente a nuestro coordinador, director y promotor, Julio García del Mazo, a hacer de este momento un un momento múltiple, un momento nuestro, un momento para llegar a vuestros amigos, a vuestros hermanos, sin fronteras. No importa si es ingeniero, no importa si es, si es un maestro, no importa si es un estudiante, si es un político, si es un líder eh, religioso o líder de alguna comunidad, no importa. Me gustaría comprometerlos a ustedes para que se conviertan en los te de tentáculos del pulpo con el cual queremos llegar a las comunidades y hacer de este programa, el programa como la punta de lanza para comenzar a hacer algo por nuestro país. Yo estoy teniendo reuniones todas las semanas, durante los días, estoy teniendo reuniones con personajes que van a trabajar conmigo aquí en la ciudad de Lima para llegar a los clubes de madres, a las reuniones de las de los comedores populares, para llegar a las municipalidades, para llegar a las organizaciones sociales que están interesados en recibir orientación, información, educación, hacer pedagogía. Yo quisiera que este programa que hoy retoma y recomienza con fuerza, con alegría, con entusiasmo, me gustaría que usted, que está presente en esta tarde hoy aquí, se comprometa con usted mismo, o mismo, y tome este legado sobre sus hombros y diga, yo voy a ser parte de este proyecto llamado Educación Sin Fronteras. Queremos llegar a los colegios. Una maestra en Iquitos me decía la semana pasada, ¿cómo quisiéramos estar con usted en los Zoom, doctor? Tenemos profesores des deseosos, ávidos de aprender, pero no tenemos internet en nuestro colegio. Tenemos que reunirlos en mi casa y con mi celular tenemos que aprender algunas cosas, leer algunos materiales, porque no tenemos las posibilidades. Y me siento en la, en la impotencia de decirles que no puedo llegar a ellos, que no tengo cómo ayudarlos. Pero sí le prometí que en algún momento que vaya de nuevo a la ciudad, yo voy a llegar a su escuela y me voy a reunir con sus maestros secretamente, porque son más de 25 y no nos podemos reunir más de 20 personas, pero lo vamos a tener que hacer por amor a la educación, por amor a la formación, por el deseo de ayudar. Estuve en Aguaitía, me encontré con unas personas allí, les hablé acerca de, de Educación Sin Fronteras, me dijeron, doctor, nosotros queremos participar, pero el internet se nos corta cuando estamos presentes. A veces llega y a veces no llega. Estuve en Pucallpa y la gente está ávida de querer recibir eh, educación sin fronteras y lastimosamente muchos de nosotros digo lastimosamente hemos gozado de este privilegio y otros no lo tienen o no lo pueden tener y los que pueden aún no lo han recibido porque nosotros no les hemos compartido porque nosotros no les hemos dicho oye, hay un programa los jueves a las 3 y 30 o de repente dices señor Julio necesito un programa los lunes a las 3 y 30 necesito un programa los lunes a las 10 de la noche yo no sé cuál sea su iniciativa pero me gustaría y en este momento nos están viendo también miles en, en el Facebook Live me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando para ser parte de Educación Sin Fronteras estamos ávidos para poder hacer nuestro trabajo tú, querido profesor Querido asistente, el día de hoy, ayúdanos. Inscríbase usted a Educación Sin Fronteras. Llame a usted a nuestro teléfono y diga, yo quiero ser parte. Yo quiero organizar un plan de capacitaciones una vez por mes, dos veces por mes. Quiero hacer un programa en el cual puedo invitar a mis amigos, profesores y colegas que yo conozco para que participen. Un alcalde me dijo, me dijo esta semana, a mí me gustaría que vengas a capacitar a todo mi pueblo. Mi pueblo necesita. Y ahí, ahí la escritura aparece y dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Nuestro pueblo hoy sufre el dolor de no tener conocimiento. No tener el acceso en un mundo donde la tecnología es algo tan del diario vivir, pero muchos no tienen la posibilidad. Necesitamos de ti, necesitamos de ti, querido maestro, necesitamos de ti, querido amigo, que asistes esta tarde a este rearranque de Educación Sin Fronteras. Yo quiero de todo corazón ofrecer, porque así lo ha hecho él, los servicios, el trabajo, la dirección de nuestro querido director Julio García del Mazo, que no solamente ha demostrado para mí, sino para todos los que lo conocemos, constancia, dedicación, empuje, a pesar de los accidentes, mi querido Julio, hemos estado presentes aquí y gracias a Dios tu entrega y tu apoyo es, creo, el punto más importante para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser parte de este proyecto que un día comenzó como una simple idea, pero que hoy tiene miles de maestros ya que han pasado por nuestros programas. Quiero terminar diciendo que si tú quieres ser parte, envía un mensaje a este número, 988-377-145, y dígale, yo quiero organizar permanentemente programas. Si usted quiere dar la capacitación, hágalo. Si tiene algún personaje que quiera ayudarnos, también. Si es peruano si es extranjero, de donde venga, nosotros estamos abiertos para que tú y yo hagamos de este programa el programa que todos necesitábamos y que muy pronto no seremos 11, no seremos 13, sino seremos miles de más. Que Dios nos bendiga en este proyecto y le pedimos a Dios que él ilumine nuestras mentes y dé la fortaleza a nuestro querido director Julio García del Mazo para no desmayar y continuar hasta cuando Dios nos diga basta. Los invito y de corazón de hoy en adelante, declaro en guerra, en favor de la educación, nuestro programa Educación Sin Fronteras. Sé parte de nuestro ejército. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, maestro voice y nosotros hemos estado por dos semanas casi recorriendo diversas localidades y eh, ciudades en la selva, en la región San Martín, y hemos podido constatar también ese interés, ese deseo. Tuvimos la oportunidad de estar el viernes 2 de julio, creo, si mal no recuerdo, sí, estuvimos eh, los primeros días de julio en la localidad de Bello Horizonte, en una escuela rural, compartiendo y ayudando también ahí a los uh, uh, maestros que entregaban las uh, laptop a uh, los uh, padres de familia y también en el, el nivel de educación inicial reunidos con las mamitas que se acercaban para hacer eh, los arreglos la limpieza, eh, un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de Bio Horizonte allá en la ciudad de Tarapoto y con quienes nos reunimos en Moyobamba, nos reunimos allá en Yuyucucha, en el Calvario, estuvimos en Rioja también conversando con algunos colegas eh, profesionales de la educación en la UQL de Rioja. Y bueno, realmente eh, hicimos una interesante actividad y nosotros hemos constatado también por ese lado de la Amazonía, el doctor Boris por el lado de la región Ucayali, nosotros por la región San Martín, lo que demuestra pues, la intensa actividad y el compromiso que tenemos y que trabajamos eh, en pro de la educación. Eh, buscando unir, buscando fortalecer, buscando desarrollar, buscando sensibilizar. Y nosotros eh, seguimos en este denodado esfuerzo y en este apostolado, que significa contribuir con un granito de arena con la educación en nuestra patria. Así es que ahí están nuestros números telefónicos, en 988 -377 -145. el 988-377-145. Envíenos un mensaje, envíenos un mensaje para efectos de eh, coordinar al pendiente con la magíster Yadira Milagros Tello Rodríguez, allá en el emblemático colegio, institución educativa, Juan Jiménez Pimentel, en Tarapoto, Ciudad de las Palmeras, hay ahí una inquietud para trabajar una capacitación con sus cerca de 40 docentes de nivel primario, así que encantados con el equipo de Educación Sin Fronteras, y Darmon Enterprises, para poder en próximas semanas pues ponernos a su disposición y seguir eh, con este eh, denodado esfuerzo que significa llegar a los lugares en donde realmente se hace patria a través de la educación. Quiero, queremos aprovechar algunos segundos también para ceder eh, el uso de la palabra a nuestra invitada de honor, la maestra Ana Alba Minaya, para eh, el, su despedida respecto de este importante tema de la tarde. Entonces, cedemos... El micrófono y las imágenes del sur de, eh, de Dartmouth Enterprises para eh, la despedida de nuestra amiga, colega y docente Ana Alba Minaya. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bien, quería aprovechar estas minutas para agradecerles de verdad eh, por sus saludos, sus felicitaciones. Gracias, maestros, gracias, maestras. Una vez más, eh, ese agradecimiento por, por esa, ese, esa fuerza que día a día ustedes ponen para seguir eh, formando, como les decía, a, a las personas, bueno, a, a estos chicos de valores, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y ustedes han sabido y siguen haciendo cómo, cómo sacar esas, este, esas fuerzas de flaqueza, por así decir Gracias, ha sido un honor, de verdad, conocer gente tan linda, Gracias Boris, espero que nos reunamos pronto, eh, seguimos apoyándonos para cualquier duda, consulta, conversamos internamente, este, siempre aquí eh, eh, podemos seguir intercambiando ideas, como lo dijo Julio, como lo dijo Boris, propongan los temas, y ustedes mismos pueden este, de repente dar una de las charlas, ¿no? Y darnos a conocer qué temas puede ser para, para seguir mejorando y seguir apoyando, ¿no? Muchas gracias, bendiciones y una vez más, que todo les vaya bien. Bien, gracias maestra Ana, Ana minaya y claro que sí, hay pendientes, maestra, sí, hay pendientes, maestra Mariluisa Arce, Mariluisa Vázquez Arce, tenemos pendiente, ahí desde Tarapoto, maestra, tenemos pendiente, sí, maestra Mariluisa tenemos pendiente una capacitación sobre educación intercultural. ¿Sí? Tenemos ahí el tema nosotros en eh, espera Y esperamos, maestra María Luisa, su eh, despedida. Y sabemos de su identificación y compromiso y la ardua tarea que viene desarrollando en diversas instituciones educativas, tanto en la educación básica regular allá en Tarapoto y también desde luego en la educación superior tecnológica. Su despedida, maestra María Luisa, la escuchamos. Adelante. Bien, muchísimas gracias a la psicoterapeuta eh, Ana Alba por su valioso aporte en la conferencia. Ha estado muy interesante, todo nos ha enseñado muchas cosas y algunas cosas las hemos recordado, ¿no? Para... Practicarlas, tenerlas presentes siempre y cuidar nuestra salud emocional, ¿no? Como, como maestros. Muchísimas gracias por ese profesionalismo a la, a la psicoterapeuta Ana, Ana Alba, ¿no? Y también para agradecerles a todos ustedes, al maestro Julio, felicitarle eh, por estos grandes esfuerzos, a, al doctor Boris, profesor esto, Ortiz y todos los que. Están cada día eh, preocupados siempre por llevar lo mejor a, a, las, a nuestros hogares desde las conferencias. Muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Y sería en otra oportunidad que podríamos volver a participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra María Luisa Vázquez Arce, desde Tarapoto, Región San Martín. Y nosotros aprovechar antes de ceder el uso de la palabra a San Miguel, el balneario de San Miguel, Um, saludar ya que en versión grabada nos verá el director general de la Escuela Superior Pedagógica Licenciada Tarapoto el doctor segundo Porto Carrero un eh, gran y destacado pedagogo de la educación inicial director general de la institución educativa la Escuela Pedagógica allá en Tarapoto con quien tuvimos la oportunidad de conversar en persona comprobando cómo viene recuperando la salud después de lo que ha significado el paso del COVID por su eh, vida, pero muy contentos de haber estado conversando personalmente con él, con su eh, señora esposa, la maestra Silvia Ramírez, y bueno, eh, con todo el equipo de docentes que trabaja allá en esta región de la selva. Bien, la despedida para el maestro Guillermo Ortiz, si se encuentra usted ahí en eh, conexión todavía con esta sala de capacitaciones, sabemos que muy pronto estará visitando también eh, Ica, la región Ica, aquí en la costa del Perú, gracias, entonces estará muy pronto visitando Chincha, y nosotros reiterar el agradecimiento a nuestros amigos, colegas y maestros, a Yadira Milagros Tello, eh, dejando pendiente las coordinaciones, encargamos a la maestra María Luisa Vázquez entonces, mantener ese contacto con la eh, magíster, directora ah. de la institución educativa del de primario, Juan Jiménez Pimentel, en la ciudad de Las Palmeras, para en lo que será eh, en próximas semanas, y mediante, desde luego, así será, pues la capacitación a sus docentes de nivel primaria Gracias a Ricardo Miranda. Gracias a Lourdes Uruguay, gracias Leo, gracias Ike Amparo, gracias a, eh, también a todos los que han tomado esta señal y nos ven a través de la versión grabada en el Facebook Live de Boris Darmo y por supuesto en nuestras redes sociales. Bien, amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Doctor Boris, su despedida como anfitrión general de esta sesión. ¿Lo escuchamos? Agradecido a todas las personas que participaron hoy a nuestra psicóloga que hizo la exposición el día de hoy, y también agradecidos a los que nos siguen en Facebook Live. No olviden, allí lo pueden ustedes mirar y lo pueden compartir. Que Dios los bendiga, estamos a vuestro servicio desde Educación Sin Fronteras. Gracias, amigos y amigas. Sí, bien, gracias de manera muy especial el nombre de todos quienes conformamos esta gran familia, que el Señor Todopoderoso les bendiga grandemente y los mantenga con paz, bien, sobre todo con salud, en cada uno de sus hogares. Nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora en esta misma sala de capacitaciones del Zoom, de Educación sin Fronteras y Darmon Entre Países. Julio García les dice gracias y agradecer también a las maestras que nos ayudaron en las tomas de las fotografías que han servido y siguen sirviendo para nuestro trabajo promocional y de difusión. Gracias a la maestra Narda, gracias a la maestra Pilar García también, gracias a todos ustedes por su colaboración. Nos encontramos el próximo jueves a esta misma hora y en esta misma sala de capacitaciones. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias por su participación.